comenzar en qué en qué aspectos es um, difícil ser cristiano eh, bueno esa es una esa es una de las eh, cosas que más me dicen ahí marimelda es que es tan difícil ser cristiano y yo no sé si a ti te parece pero pero pienso que sí eh, pienso que a veces eh, cuando decimos no es que yo ya estoy en los caminos del señor y yo ya estoy en la santificación, y resulta que me doy cuenta de que eh, es peor, y a veces cuando tenemos familiares que ven que nosotros estamos en los caminos del Señor, y que estamos orando, y que estamos eh, como en esa, en esa lucha espiritual, entonces somos como... Eh, presas de, de también del que dirán, entonces pasa esto, mira, es que, que está en la iglesia, y mira, y que confe, se confesó, o que mira, que está yendo a la misa, o que mira, y mira cómo está de mal genio, mira cómo está enojada mira cómo no sé qué, no sé qué, entonces esto nos cuesta mucho, es muy difícil ser cristiano, es tan difícil ser cristiano, en qué aspectos, en qué aspectos es difícil ser cristiano, otra, otra cosa que he notado en, en, en la mayoría de las personas es que eh, creemos que porque eh, estamos leyendo la biblia oyendo a a una, a una misa o en fin, eh, educándonos con respecto a, a la Biblia o en los caminos del Señor o en los caminos de Cristo, porque estamos siguiendo, o sea, estamos, eh, que creemos que no nos va a pasar nada malo y creemos que todo va a ser así derechito y creo que es, para mí, es una confusión, o sea, no es cierto, esto no es tan fácil y hoy quisiera decirte, el hecho de que usted rece, el hecho de que usted lea la Biblia, el hecho de que usted quiera uh, hacer eh, bien las cosas, no quiere decir que no llueva para usted. Cuando va a llover, llueve para todos. Cuando va a hacer sol, hace solo para todos. No importa si usted rezó o no rezó, el sol salió. Igual pasan cosas que no estamos de acuerdo con ellas, entonces, no es una condición. El hecho de que yo uh, empiece a orar, el hecho de que yo empiece a, a hacer bien las cosas, no quiere decir que a mí me va a ir bien y que a usted que no lee o usted que no mamiza o usted que no escucha la palabra o usted y empezamos a señalar, entonces es que ellos son del diablo y nosotros somos de Dios y entonces a ellos eh, no les va a ir bien y a mí sí. Y empezamos como como a generar una señalización y a generar una división entre nosotros mismos y empezamos a juzgar y a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, de este tema quiero hablarte hoy. Hola, ¿cómo estás? Eh, vamos a ver eh, si te ha pasado, cuéntame si te ha pasado que... Cuando piensas que estás en los caminos del Señor y que estás en el buen camino, entonces de donde más te aparecen las tentaciones, donde más te aparecen eh, estas situaciones. Vamos a ver, la pregunta, ¿es tan difícil ser cristiano? En mi opinión, voy a hablar de mi opinión y voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi punto de vista y pienso que, que sí que sí es difícil. Eh, ¿Por qué es difícil? Porque empezamos a darnos cuenta y a reconocer la pereza, a reconocer la envidia, a conocer eh, la, la, la gula, eh, a reconocer eh, cuando estamos siendo groseros, a reconocernos cuando tenemos ira, a reconocernos cuando tenemos odio, a reconocer cuando eh, estamos eh, muy codiciosos, muy ambiciosos, cuando nos vemos incrédulos. Entonces, nosotros tenemos una lista, digamos, de, de cosas que nosotros somos y sentimos, pero que antes de ser cristiano no nos habíamos dado cuenta o pensábamos que era normal vivir en esa lucha en pereza, en envidia, en rabia, en groserías, y pensábamos, no, eso es normal. Pero ahora que ya eres una persona más consciente, entonces te das cuenta cuando eres perezoso, te das cuenta, nada más hace un momento me acaba de, de decir eh, una de ustedes, de las mujeres del futuro, y me dice, Marimelda, me descompensé. Marimelda, me acabé, me acabó de la rabia y me enojé y tengo mucha rabia y estoy eh, desesperada. Entonces, esa persona cree, tú crees, mujer, que porque leíste la Biblia esta mañana o porque, exactamente, exacto, Aquí me están escribiendo y me están, y me están diciendo, claro, es que me desesperé y me dio rabia porque no me salió bien un trabajo. Entonces, te dio ira. El hecho de que te dé ira no quiere decir que eso sea malo o que sea muy bueno. No, es que tenemos que entender que el hecho de nosotros querer tener los frutos del Espíritu Santo... Eh, el hecho de que nosotros queramos ser así por decisión no quiere decir que no nos va a pasar nada malo, o sea, es muy complicado. Nosotros elegimos ser cristianos, ir por el buen camino, pero la rabia cuando no te salen bien las cosas es normal sentirla. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a entender que cuando llueve y le cayó un aguacero y usted no se fue preparada con el abrigo, con el, tap, con el para... Eh, eh, ¿cómo es que se llama esto? La sombrilla y se pegó una mojada, pues le tocó. Le faltó prevenir, le faltó... Eh, tener más, más, más prevención de las cosas, pero el hecho de que usted haya rezado por la mañana no quiere decir que a usted no le haya tocado el aguacero, o que pasó un carro y prum, la la, la, la, la la mojó y la volvió nada y usted tenía un vestido blanco muy hermoso y le cayó el agua cuando le tenía, cuando iba para una reunión y tenía que estar muy bien presentada, o sea, no quiere decir que eso no nos vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? que nosotros ya sabemos y así y nosotras cuando entramos y queremos ser conscientes empezamos y decimos sí yo soy muy rabiosa sí yo soy eh, soy exigente soy eh, demasiado soberbia eh, soy un, eh, muy excluyente soy muy juzgona soy muy perfeccionista soy muy eh, afanosa eh, estoy muy desvalorizada no me valoro, no me quiero no me amo eh, soy muy impaciente eh, soy muy rabiosa esa lista nosotros la hacemos cuando decimos voy a entrar a cambiar mi forma de ser y entonces quiero ser una buena cristiana, quiero ser una buena persona. ¿Qué es lo que pasa? Que hacemos esa lista y nos damos cuenta de nuestros defectos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no nos dábamos cuenta que éramos unas personas tan rabiosas. Antes no nos dábamos cuenta que éramos unas personas que teníamos el autoestima tan baja. Antes no nos dábamos cuenta que teníamos esa impaciencia porque las cosas sucedan cuando nosotros queremos y no nos dábamos cuenta de que nos daba rabia todo y que nos enojábamos por todo entonces ahora dijimos bueno, vamos a ver ¿cuáles son los frutos que yo estoy dando durante el día? la pereza la gula eh, las groserías, la ira, la envidia, el egocentrismo, eh, el materialismo, la codicia, esos son unos frutos que no son buenos para mí, porque eso me lleva a la enfermedad, porque el vivir enojada me lleva al desespero, porque la ansiedad me lleva a la depresión, porque todo esto me lleva a la muerte y me lleva a la enfermedad. Yo quiero cambiarlos por decisión propia, pero tengo que llevar un camino. Acuérdate que ayer hablábamos de que nosotros, nuestros pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos generan un carácter y ese carácter nos genera un destino. Entonces, si mis pensamientos son de pereza, de rabia, de gula, de insatisfacción, de, de, de, de envidia, ¿qué voy a generar? Pero yo me di cuenta que eso no me gusta. Entonces tengo que hacer un camino de reprogramación. Y ser cristiano es con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Dime tú que estás acá, mujer. ¿Cuál es la finalidad que tienes de ser cristiana, de ser una buena persona, de que seas tú el templo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo cuando vive en ti ese Espíritu que es santo? Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Está el fruto del amor, está el fruto del gozo, está el fruto de la paz, está el fruto de la paciencia, de la benignidad, está el fruto de la bondad, el fruto de la fe, el fruto de la mansedumbre y el fruto de la templanza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que te estás confrontando y estás mirando, no, pero yo de mansedumbre no tengo nada, y no, y de templanza no tengo nada porque no tengo dominio propio, porque no soy capaz de controlar mis emociones, porque no soy capaz de tener esa fuerza de voluntad para no enojarme y explotar por nada entiendo que es normal que a mí me dé rabia entiendo que es normal que a mí me dé pereza porque es parte de ser humano y es parte de mi carne pero yo tengo que tener una fuerza más grande que la carne en sí y ahí es donde está el cambiar, el transformar, porque estamos cambiando hábitos. Yo pienso que eso es lo que, vamos a ver por aquí que me escriben. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Amar al prójimo, ¿cómo le parece el, el, el primer fruto del Espíritu Santo que es el amor? Si cuando miramos, miramos con rabia y miramos como... Ja, y, y miramos a las personas y, y no las quisiéramos comer con la mirada. ¿De qué frutos del Espíritu Santo me estás hablando? O sea, que no somos hacedores de la palabra. Entonces, esto no es tan fácil. ¿En qué aspectos es tan difícil ser cristiano? O sea, a ver, cuéntame tú, mujer, ¿cuáles son esos aspectos en los que para ti es tan difícil? Es difícil reconocernos a nosotros mismos yo quisiera que el espíritu santo morara en mí todo el tiempo y ser una mujer amorosa todo el tiempo y ser una mujer alegre todo el tiempo pero no apenas me pasan cosas eh, por ejemplo ahorita me acaba de decir una de ustedes Marimelda es que contraté un trabajador y me hizo mal el trabajo ¡Uy! Oh, me dio una ira y me dan ganas de coger ese trabajador y, y como cascale y, y me dan ganas de insultarlo y entonces se me olvidó tomar agua y respirar y me ofusqué y me dio mucha ira y me, y me provocó como matarlo y comerte muerto y entonces después dice ¡Ay! pero verdad que yo tenía que ser paciente y tenía que tener serenidad, y tenía que ser benigna, y tenía que tratar con amor a esa pobre persona que se equivocó. Porque como yo soy tan perfeccionista, quiero que todo me quede perfecto. ¡Ay! Y verdad que yo no y que pasó el carro y me dañó el vestido y yo iba para una fiesta, y entonces se me olvidó entender que yo tenía que ponerme, eh, prevenir. hay una parte que me gusta mucho, le voy a leer acá, dice, eh, este es el punto donde comienza, estamos empezando a hacer un cambio mujeres, nosotras cuando elegimos estar, ser cristianas o entrar en ese camino espiritual, Tomamos decisiones, decisiones de que el fruto y que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo de Dios. Y obrar en amor, en gozo, en paz, en serenidad, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que tú quieres. Pero no somos así. ¿Por qué? Por las situaciones que hayamos vivido, porque llevamos 50 años viviendo con una manera de ser. Y cambiar no es fácil. Tenemos que reprogramar toda esa rabia, toda esa exigencia, toda esa ansiedad, toda esa... Eh, falta de amor, toda esa baja autoestima tenemos que reprogramarla, transformarla y esto es un proceso de todos los días trabajar en la rutina diaria, entonces dice dice aquí, este es el punto donde comienza la santificación, usted quiere santificarse, usted quiere Vivir y morir a usted mismo ¿A qué tenemos que morir? A ese enojo que nos enojamos por todo Y somos como unas polvoritas Que, que, que eh, se enojan por nada Cuando menos piensa miró y se enojó Y ve, ¿qué le pasó a esta? Ah no, es que ella paciencia no tiene Se le salió el diablo Y ahí lo vemos más fácil a morir a nosotros mismos paso a paso, esa exigencia, esa rabia, ese respire profundo. Entonces me dice ahorita esta mujer y me dice, Marimelda se me olvidó respirar y tomar agua, no importa. Lo bueno que te quiero decir hoy, mujer, es que te acabaste de dar cuenta, ya no te demoraste mucho tiempo en decirlo y en darte cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mañana te dio rabia, te enojaste, insultaste, hiciste lo que ibas a hacer, pero ya te diste cuenta. Entonces, ya no te demoras mucho tiempo en el enojo. Ni te demoras mucho tiempo en la tristeza, ni te demoras mucho tiempo en la rabia, en, el, en la ansiedad, sino que te das cuenta y podés cambiar esa situación y entender, listo, sí, me enojé porque las cosas no salieron como yo pensaba. ¿Y quién le dijo a usted que porque usted iba a rezar hoy las cosas iban a salir como usted dijo? De eso no se trata. De eso no se trata ser cristiano, se trata de entender que somos humanas. Y aquí te voy a leer esto a, a, paso a paso, mientras vivimos en cuerpos terrenales, eso lo dice en Mateo 16, 24. O sea, el cuerpo de Alicia, el cuerpo de Amparo sigue siendo un cuerpo humano. Seguimos viviendo emociones humanas, seguimos teniendo pensamientos, sentimientos y acciones de unos viejos patrones, de unas viejas formas de ser, que usted cree que eso se va a cambiar de la noche a la mañana por orden de así que traquea los dedos y que entonces porque usted ya decidió ser hija de Dios, entonces ya las cosas van a salir, no, eso no funciona de esa manera. Y el que le haya dicho que eso funciona traqueando los dedos es una mentira. No es verdad, porque tenemos que reprogramarnos. Así como se tomó años en que usted tuviera esas actitudes, así se toma también un tiempo en entender qué cuesta ese cambio. Pero lo más importante es que ya tú eres consciente hoy y te das cuenta hoy de esas actitudes que ya las quieres cambiar. Entonces puedo cambiar más rápido y puedo, no me tengo que demorar tanto tiempo, no tengo que quedar con rabia todo un día dos días, una semana, no. Me acabo de dar rabia, sí, lo reconozco y lo acepto. No, se me olvidó tomar agua y se me olvidó respirar. Pero me acabaste de decir, Marimelda, se me olvidó hacer las cosas que hemos aprendido. No importa, no importa. Ya te diste cuenta, ahora vas a cambiar esa situación, ahora que te diste cuenta, vas a cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanas, no quiere decir que porque usted rezó esta mañana, no llueva, tenemos que seguir siendo prevenidas. Tenemos que seguir entendiendo que las personas que están alrededor de nosotras no están haciendo el mismo proceso de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivas, pero esto es un proceso de observación. Entonces, eh, exactamente, hola, ¿cómo estás? Por aquí me están hablando, hola, ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Sergio Hola Amparo ¿Cómo estás? Bueno, no me, no me está Funcionando las manitos Hola Gladys ¿Cómo estás? Por aquí me están Escribiendo Y me, si, me dicen Ando con, la mal, con mala señal Y se me corta Tranquila, no te preocupes Que Ay, ¿qué es esto? ahí acabo de ver algo que no me gusta me... acaban de poner algo mujeres que no me gusta en estos videos que ponen en, en whatsapp sinceramente horrible pero bueno eh, de eso se trata entonces vamos a ir a ir entendiendo que nosotras tomamos decisiones de querer andar eh, digamos como fruto del Espíritu Santo, y mi misión, y mi, eh, digamos, mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas, mi intención es amar, mi intención es vivir feliz, mi intención es tener paciencia, es tener paz, es tener gozo, es, es tener fe, es tener templanza, pero sigo viviendo en un cuerpo que es emocional con unos patrones que tengo que cambiar y se necesita mucha paciencia y perseverancia y sobre todo tener esa capacidad de entender que seguimos siendo humanos y que seguimos viviendo en un cuerpo terrenal y que este cuerpo terrenal tiene emociones y que esas emociones a veces nos sirven para poder defendernos y para poder eh, tomar eh, control a veces. La rabia o el miedo te sirve para salir a la carrera o, o, o para defenderte. Entonces no es tan mala. Pero sí tenemos que entender que no nos podemos quedar todo el día en esa, en esa, en esa emoción. Tenemos que aprender anticiparnos y aprender a tener templanza que es lo mismo que tener dominio propio, bueno mujeres eh, si yo te entiendo eh, claro hoy te pasó eso me dicen por aquí hoy María y Melda, me pasó que se me chespoteó todo y me desesperé y me despeluqué, me están escribiendo por acá, pero es parte de la vida, sigue siendo humana eh, cuando no hay problemas es cuando ya Pensamos que estamos muertos porque pues muertos no, no, no hay problemas, no tenemos que comer, no tenemos que arreglar nada, no tenemos que transportarnos y pues ya simplemente se murió. Pero mientras nosotros estemos vivas, siempre van a pasar situaciones. Entonces, eh, lo más importante que quiero para que cerremos este tema es que te observes y que no te quedes todo el día en ese proceso, avanzando y entendiendo, listo, ya, pero ya quiero pasar esta situación, no me quiero quedar enojada todo el día, no me quiero quedar recriminándome todo el día y vamos a ir avanzando porque reprogramar requiere repetición, lo que hablábamos ayer de la técnica, ¿cuál fue la técnica que aprendimos ayer? A ver, la técnica de. ¿Cuál es la técnica de María Imelda? La técnica de la decisión, de la educación y de la repetición. Crear nuevos caminos neuronales implica repetir varias veces este mismo proceso hasta que tengamos control de nosotros mismos y poder prevenir las cosas, si las podemos prevenir y si no, entender. Exactamente, la técnica de. Listo, Valeria. Bueno, muchas gracias, eh, que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Chao.